Ya está con nosotros Silvina Campero, ella es promotora comunitaria Bien. y está a cargo del Banco Central de Sangre de Tucumán porque se viene ahora en unos días nada más una colecta, uh -huh. así que queremos tener más detalles, más allá del día, del horario, otras cuestiones que van ligadas a esta actividad que a veces uno dice, che voy no voy hay mucho mito dando vuelta también sí es verdad hay hay miedo sí que hay que hablar hay que hablarlo y qué mejor que hablar con Silvina Silvina buen día cómo estás qué tal buen día cómo les va muchas gracias por atendernos en estos minutitos no, imaginamos por favor. que deben estar ahí ultimando detalles falta muy poquito para esta colecta Sí, bueno, el próximo miércoles 15 se celebra, o mejor dicho, se conmemora el Día del Cáncer Infantil a nivel internacional. Y ese día vamos a hacer una colecta voluntaria de sangre en el Hospital de Niños. Para todos los pacientes hemato-oncológicos, pediátricos, jóvenes que están pasando por esta enfermedad y que necesitan en su tratamiento eh, sangre y sus mismos componentes. Bien. Bien, esto, eh, el hecho de que sea para para niños, ¿hay, hay alguna cuestión en, en particular, algún requisito particular que, que cumplir? ¿O nos podemos acercar como para cualquier nos colecta? Nos podemos acercar como como cualquier donante, como en cualquier colecta de sangre, ya que después la sangre en el banco va a ser procesada y bueno, se derivan los mismos componentes que por lo general... Eh, los pacientes hemato oncológicos están llevando plaquetas y a veces glóbulos rojos bien es muy importante eh, acercarnos no tan solo para esta fecha sino todos los días eh, tanto en el Banco Central de Sangre como en las postas hospitalarias, hospital Padilla, hospital de niños, hospital celeste, va Perón o en Concepción para poder donar sangre porque no tan solo los pacientes pediátricos sino hay personas accidentadas cirugías que demandan sangre y por el momento necesitamos de ser solidarios unos con otros para poder eh, donar no uh -huh. para para este día miércoles cómo tengo que puedo desayunar no desayuno hay muchos mitos con respecto a cómo tengo que ir sí. eh, a donar sí. Te podés ir desayunado evitando grasas y lácteos. O sea, Bien. tomar una infusión, café, mate, una bebida cola, jugo, agua. Eh, es muy importante que ese día, si vas a donar eh, y fumas, no fumes por lo menos una hora antes de la donación, eh, se va a realizar en el servicio de hemoterapia del hospital, en el primer piso. Lleva tu DNI y también las personas que si hicieron algún tatuaje algún piercing tienen que dejar pasar un año uh -huh. nada más, bien. pueden donar sangre eso también es otro de los mitos Bien. Bien. bien. ¿El Porque tema, hab... sí. o sea, no, el tema del peso también pensaba, pensaba si estoy muy delgado el ¿qué peso pasa eh, tiene que ser mayor de 50 kilos eh, mayor de edad obviamente de 18 a 65 años eh, no haber tenido ningún estado eh, gripal o algo en los últimos días, eh, si se puso la vacuna para el COVID o alguna u otra vacuna, dejar pasar 72 horas bien. y en estar en estado general sano. Bien. bien. Con respecto a esto de, de los mitos que giran, Carlitos hablaba de uno puntual que tiene que ver con el desayuno. ¿Cuántos sí. años hemos ido Yo iba en ayune y, y, y terminaba desmayado, Selvina. Sí, sí, sí. sí. En... Hay que ir bien bien alimentado, claro. evitando, como le dije, grasas y, y los lácteos, sí. pero sí, tomarse un buen desayuno, obviamente que después de donar ahí le van a dar un pequeño refrigerio y ese día, en lo posible, dado que también estamos con altas temperaturas, sí. eh, no hacer actividad física ni nada, sino de, de tomar agua, hidratarse y, y uno va recuperando los valores donados. Bien, bien, el desayuno, el tema de los tatuajes y los piercings. Uh -huh. Ahora hay hay otras dos cuestiones que por ahí cuando nosotros éramos chicos de Si tuviste hepatitis, sí, no puedes donar. Sí. ¿Qué pasa en esos casos y qué pasa con los hipertensos? Por ejemplo, si tuviste hepatitis antes de los 11 años, sí se puede donar sangre. Si uno tuvo hepatitis después de los 11 años, ya no se puede donar sangre porque ya es la otra hepatitis. Uh -huh. okay. Y los hipertensos si están medicados y controlados pueden donar sangre obviamente que en ese momento cuando van a la entrevista se le va a hacer un control de parámetros y se va, el médico que está a cargo va a ver si está en condiciones de donar o no pero tiene que tomar su medicación como siempre y puede donar sangre Bien, bien. bien no, no, no es nada difícil, esta colecta de sangre que se va a llevar adelante entonces este miércoles 15 de febrero de 8 a 12.30, en particular por el Día Internacional del Cáncer Infantil, pero lo marcaba muy bien eh, Silvina, de que hay que donar todos los días, todo lo que se pueda, eh, que porque es, es muy importante. ¿Cada cuánto podemos donar los, los, los, los donantes? ¿Cada en el año? ¿Cuántas veces? En el año los hombres pueden donar cada tres meses, ¿ya? cuatro veces al año, y las mujeres con que donemos dos veces al año estaríamos bien, ya que tenemos nosotros el periodo y entonces es para también preservar al donante, ¿no? Claro, bien, bien, perfecto. perfecto, perfecto, Silvina. Así que bueno... Quiero agradecerle en nombre de la doctora Felicita Gote, que es jefa del Banco de Sangre, este espacio de difusión, e invitar a toda la comunidad tucumana que se acerque el miércoles, si puede, al hospital de niños en el servicio de hemoterapia en primer piso, de 8 a dos y 30, ahí estaremos para, para vivir esto que para nosotros es como una fiesta, porque... La sangre eh, va a ayudar a los pacientes que lo están necesitando y, y es muy importante que, que seamos solidarios. Gracias, Silvina. Perfecto. Gracias por el trabajo que vienen llevando adelante, por eh, generar estos espacios también para, para invitar y generar conciencia a su vez. Seguramente ya después vamos a estar molestando a ver cuál fue el resultado sí. y cuáles van a ser las próximas campañas. Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes eh, porque son la voz para de nosotros para poder llegar a, al público y e invitar a estas campañas. Gracias, gracias Silvina, que sean Muchas con muchos gracias, éxitos. que éxitos. Muchísimas gracias, que tengan una linda mañana.